Ya, jóvenes tuvimos algún evento de tipo telúrico con el Data? No sé por qué está apuntando allá al techo. Eh. Bueno, en la clase pasada, que no está grabada en video, por motivos técnicos, ustedes ya saben, traer toda esa parafernalia a la clase cuesta mucho, eh, pero va a estar grabada en las clases del otro curso de Biología General en mi canal de YouTube, ¿eh? al cual ustedes sería bueno que se suscribieran. No me interesa que me hagan like o no like, ¿ya? sino que se suscriban para, para recibir eh, cuando yo subo el video. Eh, en el otro curso, creo que aproximadamente en dos o tres clases, un, eso quiere decir un, una semana y media, va a estar la misma clase pasada, digamos, si les interesa ver la diferencia, que no debería ser mucha, ¿Ya? a pesar de que el otro un curso de primer año, sufre más que ustedes. ¿Ya? Entonces, como les prometí en la clase pasada, ahora vamos a ver la historia desde el punto de vista de las plantas: ¿Ya? ¿cómo se le arreglan las plantas para sintetizar energía? ¿Ya? Como siempre, ahí aparece la referencia bibliográfica de qué es lo que entra ¿alguien verificó que yo les había subido este libro acá o no? y dice, bueno, anáense preocuparse solo hasta el día antes de la prueba porque pueden estudiar, yo, yo les dije la vez pasada que hay dos libros de biología y están estos capítulos pero también está este otro no sé si lo puse ahí sí entonces, entonces ese es ya, ese está completo entonces lo bueno es que tiene este libro que tiene bonitas figuras y eso ya se lo había dicho antes pero la calidad del contenido está mejor acá y tan, tanto los dos libros tienen al final de cada capítulo una serie de preguntas lo cual es eh, muy bueno porque las preguntas de las pruebas yo me baso en eso ya que es como lo que deberían saber. Bueno, antes de entrar en materia, aquí, bueno, es, se pueden imaginar lo que hay ahí, que no dice nada, <ríe> dice fotosíntesis, creo. Sí. ¿Ya? <ríe> lo primero que tenemos que repasar, eh, y ya lo movimos un poco, que es el, el tema de dónde nos, nos vamos a mover cuando hablamos de fotosíntesis ¿Ya? entonces ustedes saben que el espectro visible que el que nosotros tenemos acceso y que es en la, nuestra fisiología es, es receptivo al tipo de eh, onda electromagnética que cae dentro de este espectro a través de la retina ¿Ya? Eh, es donde básicamente nosotros nos desenvolvemos. Hay otros animales, eh, por ejemplo las aves, que tienen algún, más un poco más de sensibilidad ultravioleta, por ejemplo. El, las animales como los insectos también tienen sensibilidad ultravioleta, algunos tienen eh, también sensibilidad infrarroja. ¿ya? Entonces, literalmente, eh, viven en un entorno con otra longitud de onda distinta a la de nosotros, ¿ya? Así que, eh, bueno, ustedes saben que la reacción eh, visible metida por el Sol es una mezcla de esas, de esas ondas, eh, de distintas longitudes de onda, y hay una onda en particular que que de mucho interés para ustedes y para mí también desde el punto de la vista de la biología que es la radiación infrarroja ¿ya? ¿por qué? porque por ejemplo ustedes saben que la radiación infrarroja es una radiación que tiene una característica que es de longitud de onda larga comparada con la luz visible y es por ejemplo la causante o sea no es la causante es la que genera el efecto invernadero natural del, del planeta tierra el cual nos beneficia a nosotros el efecto invernadero natural es aquel que como dice su nombre es el efecto de lo que pasa en los invernaderos donde crían plantas todo el punto de los invernaderos donde se crían plantas es dejar pasar la luz hacia el interior, por eso que son transparentes pero la radiación eh, infrarroja no la dejan escapar y, y se queda atrapada, se queda rebotando dentro del invernadero ¿ya? lo mismo pasa con la atmósfera la atmósfera deja pasar la radiación infrarroja perdón, <coughs> y esta radiación infrarroja se queda atrapada no sé, hay una fracción muy importante que no es devuelta al espacio sino que se queda en la atmósfera y eso es lo que es el efecto invernadero natural ¿ya? y es muy interesante cómo se descubrió esta radiación infrarroja porque ustedes se podrán imaginar que no existía la sospecha de su existencia porque la relación infrarroja nosotros no la podemos ver. Lo que sí se conocía, que si uno hace un experimento eh, de como aparece en la figura, que no sé si lo alcanzan a ver, aquí están en un cuarto y hay una pequeña ventana con una rendija y este señor, eh, que señor se llama el señor Frederick William Henkel eh, hizo un experimento típico que era que ya se conocía que los primas podían descomponer esta luz visible en las distintas longitudes de onda y se le ocurrió un experimento súper ingenioso ¿ya? que era colocar aquí no sé, eh, pero este es como de los termómetros antiguos, termómetros termómetro de mercurio con un bulbo así de mercurio grande y una escala para medir temperatura. Entonces, lo interesante es que él eh, se le ocurrió poner, eh, medir la temperatura, fíjense el experimento, súper simple: medir la temperatura, eh, a ver, ¿dónde está el.? Ah, bueno, ya medir la temperatura, aquí, aquí ya tenemos un aumento del termómetro, a distintas longitudes de onda. ¿no? Entonces puso el bulbo del termómetro en el espectro y fue midiendo y, y él quería hacer este experimento súper simple y puso algunos como eh, termómetros de control fuera del espectro visible. Entonces fíjense el, el, el razonamiento. Resulta que él razonó que, bueno, como no hay nada más del espectro visible, voy a poner para la temperatura ambiente como control, voy a poner unos por allá, por el lado del azul y otros por el lado del rojo, así como dos controles en los extremos. Entonces lo interesante... Lo interesante de es que este experimento es que después el señor fue a ver efectivamente cuál era la temperatura de cada uno de los termómetros y resulta que el del lado del del rojo, más allá del rojo que él suponía que era el experimento, la temperatura control, le dio más caliente que el resto de los termómetros. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, él dedujo que había una radiación que se descomponía también con el prisma que venía de la luz solar y que no la podíamos ver nosotros. Y, y que era una radiación... Eh, que generaba un cambio de temperatura más grande que en el resto del espectro. Entonces, viene, esa cosa que podría haber pasado desapercibida fue correctamente razonada por esta persona. Entonces, fue un, un experimento súper simple. Y él, digamos, descubrió que existían estos, como dice acá, estos rayos caloríficos. Y lo nombró así porque era el fenómeno que estaba viendo, pero más tarde fue rebautizado eso como los rayos infrarrojos, ¿no? Sí, eh, eh, es bonito, así, uno siempre le muestran el, el espectro, digamos, visible como algo así, como que, ah, alguien puso un prima, qué sé yo, pero hubo gente que a partir de esa observación, que era simple, que seguramente la primera versión que pasó fue por accidente, alguien se le cayó un pedazo de vidrio, y a la luz del sol y vio que había, se descomponía la luz en el suelo y después vio, ah", hicieron algo más refinado, hicieron estos prismas como este que está acá que estos son como, es una especie de vidrio triangular ya como con tres caras, entonces es un prisma con el que se hizo este experimento y después pero una persona que tomó eso como un fenómeno científico lo estudió más en detalle, entonces es como me gusta recalcar estas cosas que quedan como perdidas en el tiempo bueno y en la luz y una propiedad que es muy importante eh, para estudiar la fotosíntesis es la fluorescencia entonces ustedes saben que la luz y lo, los fotones pueden interactuar con la materia ¿ya? y eh, la materia el, el fotón básicamente una partícula con energía que le puede otorgar energía a un, un electrón ¿ya? pero um, eh, eso hace que el electrón eh, pueda asumir un nivel de energético superior lo cual en general no es estable y después de un rato ese electrón tiende a volver a su estado energético normal y cuando hace eso emite luz, emite ese exceso de energía y es el principio por el cual iba a decir funcionan los tubos fluorescentes pero estos no son tubos fluorescentes son lámparas LED que funcionan de otra manera ¿ya? pero es el principio de los tubos fluorescentes y el mismo principio por el cual funciona la fotosíntesis ¿ya? Ese, esa la energía es, del sol es captada por moléculas ¿Ya? que se llaman los fotosistemas de, la, de las plantas y esas moléculas pueden transferir la energía de la fluorescencia eh, a conversión de moléculas energéticas como es la glucosa ¿Ya? entonces ese, esa es como la visión general de lo que es la fotosíntesis básicamente la fotosíntesis como proceso químico es transformar la energía de fluorescencia de una molécula particular que se llama la clorofila en, eh, en energía almacenada como enlace químico bueno un poco de anatomía de las plantas eso es como es un esquema típico de una hoja y las hojas de, la, de las plantas vasculares es donde ocurre la fotosíntesis que nosotros podemos tener acceso aquí de manera terrestre eh, pero un gran porcentaje de la fotosíntesis se lleva a cabo en el mar en algas ¿ya? simplemente por el hecho de que hay una gran superficie en, en el océano pero las hojas eh, tiene una estructura interesante que que, por ejemplo eh, como el agua es un factor crítico existen esta estructura acá que se llaman estomas que son que habitualmente están en la parte de abajo de la planta de la hoja perdón que tienen, eh, sirven para regular el flujo de gases hacia el interior de la célula de, que contienen los cloroplastos ¿ya? Y, eh, y están reguladas por el, eh, ¿cómo se llama? Eh, por la presión osmótica de estas células que hay acá. Eh, es más, hay células. Hay, hay plantas que pueden eh, responder a estímulos eléctricos. Eh, la más famosa de esas, que es conocida, se llama la Mimosa Elegance. Que es una planta que uno lo toca. La hoja es muy parecida a los aromos, en realidad. De hecho, es de la misma familia. Y, y responde a estímulos mecánicos. ¿ya? Tiene un mecanismo de transducción muy interesante. Pero al final eh, tiene que ver mucho al igual que los estomas, con variar la presión en distintos compartimientos y hace que la hoja se mueva. ¿Ya? Entonces, eh, hay una. uno tiende a pensar eh, a los cloroplastos, que es la estructura donde donde ocurre la fotosíntesis como si fuera en los esquemas uno siempre tiene la idea de que es como una acumulación de estos eh, pequeños discos que se llaman se llaman eh, tilacoides pero en el fondo como muestra la imagen y como intenta mostrar la animación también es un eh, es un continuo que delimita dos regiones ¿ya? entonces al igual que la mitocondria entonces aquí es donde quiero hacer el punto de homología al igual que la mitocondria tenemos dos espacios o sea tenemos dos membranas una la membrana externa del, del cloroplasto y otro la membrana del tilacoide ya hay una diferencia entre el espacio que hay al interior del tilacoide y el exterior del tilacoide y entre el exterior del tilacoide y la membrana plasmática de la célula entonces estamos en una situación que en realidad es bastante similar a una mitocondria ¿Ya? Después pueden, eh, pueden ver estos videos ahí con tranquilidad que están en YouTube. ¿ya? Entonces la molécula fundamental encargada de la fotorrecepción de estos fotones que vienen de la luz y <coughs> entregar esta energía a este sistema que constituye la fotosíntesis es la clorofila. ¿ya? La clorofila eh, tiene, hay de dos tipos. Aquí está el esquema. Este es el espectro de absorción de la clorofila. Es decir, eh, aquí en longitudes de onda se produce el pic de absor absorción de la clorofila. Y hay dos tipos de clorofila. ¿ya? Está la clorofila B, cuyo espectro de absorción es cerca de los 500 nanómetros. Eh, eh, y también está la clorofila A, que también tiene un espectro de absorción cerca en el lado del luz azul. Y ambas clorofilas también tienen otro pic de absorción hacia el lado rojo tirando al infrarrojo. Entonces, la típica pregunta es ¿por qué las plantas son de color verde? Entonces, por qué las plantas son de color verde? Absorben todo el verde? ¿Y eso fue. Es verde. Claro, en realidad absorben el color azul y el rojo pero eh, básicamente no absorben el color verde y rebota, por decirlo así, en las plantas, pero eso son de color verde. Ahora, eso es, eh, esa es la explicación clásica, eh, que, que no tiene nada de neurociencia, digamos, porque eso sería cierto si las plantas estuvieran como en el vacío y efectivamente, nuestros fotoreceptores fueran simples detectores, como un espectrofotómetro, por ejemplo, detectores de colores. ¿eh? Y eso no es tan así. Entonces, les voy a poner un solo ejemplo para que reflexionen para la casa. <risa> digamos. Eh, imaginen que aquí yo tengo una naranja. ¿ya? Una jugosa naranja. ¿sí? Grandota, así. Un poco así. Hacia se la están imaginando apuesta y están saligando eh, una naranja aquí yo les pregunto a cualquiera de ustedes ¿de qué color es la naranja? naranja, ¿verdad? ¿Ya? ok, entonces yo hago la misma cosa los dejo aquí un, unos minutos me voy allá al patio a todo sol llevo la naranja y le pregunto a los estudiantes que están por ahí en sus actividades recreativas oigan, ¿me podrían decir de qué color está esta naranja? y van a mirar con cara de loco eh, y ellos seguramente me van a responder: es de color naranja. Ahora, si ustedes van a sus laboratorios de química y toman, desarman un espectrofotómetro fotómetro y, y se la manejan de poder medir la radiación que rebota eh, de la naranja de tal manera que eh, uno dice que esa radiación debería ser color naranja, o sea, debería estar como por, por aquí. Se van a, como una, una, entre el, un amarillento por acá tirado el rojo eh, lo interesante es que, está, que si ustedes miden eso hacen el experimento la longitud de onda que van a medir con el espectrofotómetro aquí adentro de la sala probablemente si por ejemplo estamos usando luz artificial va a estar bastante cargadita al azul ¿ya? especialmente si utilizamos eh, luz fluorescente Está como cargadita del color azul. En cambio, si ustedes van al patio y miden el espectro que rebota, va a estar más cercano al rojo. ¿ya? No obstante, la naranja para ustedes es tan naranja que adentro como afuera. ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso posible? ¿Será que nuestra retina no es simplemente un detector de longitudes de onda? Y la respuesta es sí, no es simplemente eso. Una cosa es el color definido en el vacío, y nosotros nos vivimos en el vacío, como el reflejo, la luz que rebota en el objeto y que no es absorbida, y que podemos medir con un espectrofotómetro, y otra es la experiencia del color como fenómeno cognitivo de ustedes. ¿Ya? Esa es otra cosa que lamentablemente no tienen clases de fisiología y de neurociencia, pero existe un fenómeno que se llama la constancia del color que es que nosotros eh, y es una propiedad no solo de los primates sino que por ejemplo de las aves también eh, eh, tendemos a, a ponerle color a las cosas y a darle una denominación cromática que es por comparación este color naranja de la naranja en esta habitación tiende a, tiende a ser naranja comparado con este fondo ya, y esa relación relativa tiende a mantenerse cuando lo llevamos afuera a pesar de la que la composición del espectro afuera cambia tanto para la naranja como para el entorno no obstante nosotros seguimos teniendo la misma experiencia cromática del color naranja afuera y adentro esto aunque ustedes no lo crean si ustedes hubiesen sido de la generación anterior de las cámaras digitales cuando las cámaras digitales no estaban en los celulares antes la gente que tomaba fotos se daba cuenta de eso porque las cámaras digitales de antes eh, uno tomaba una foto a la naranja aquí adentro y afuera y se veían distintas ¿Ya? hoy por hoy les puedo asegurar que si ustedes tienen unos celulares más o menos modernos son muy parecidos la foto de la naranja aquí adentro con la de afuera ¿Por qué? Porque no es que la óptica sea mejor, sino porque ahora las cámaras tienen, el chip de la cámara tiene inteligencia artificial y han incorporado esos fenómenos cognitivos, lo han incorporado en las cámaras de celulares. Si uno no se da cuenta toda la tecnología que está metida en las cámaras celulares, que tienen computadores más poderosos de, que los cuales, con los cuales enviaron al el hombre de la luna, ¿se fijan? Entonces es muy interesante, ustedes tienen neurociencia presente en su vida diaria y no se dan cuenta. Pero <coughs> los que usaban cámaras digitales antiguas, ellas no tenían ese fenómeno, no tenían ese procesamiento para engañarlos a ustedes, o sea, bueno, no engañarlos, pero para ayudarles a, a mantener el mismo tipo de percepción. ¿ya? ¿El daltonismo sería un cambio de percepción? No, el daltonismo no es un cambio de percepción, es que te... Tu sistema de construcción de la luz es un sistema de tipo que se llama RGB, ¿ya? que tú tienes eh, conos de la célula fotosensible, sí se llama cono, que tienes para tres longitudes de onda. Y con, eso, con esos tres longitudes de onda, el R es red, green y, y azul, ¿ya? El, el sistema RGB. Que es distinto del sistema, por ejemplo, de la de las cosas impresas, que es. Eh, ¿Cómo se dice? YMCM, o sea que es eh, eh, amarillo, cian, eh, magenta y B será black. No, no. Pero hay otro sistema, es de, de la cuatro y comida, cuatro y, no, cuatricromía, es cuatro para las cosas de imprenta. Eh, eh, las impresoras también del, de la casa de ustedes, si tienen impresoras, o de, por acá también son RGB. Pero hay algunas que son como las de la imprenta, que te ofrecen el otro sistema de colores. Por ejemplo, la impresora láser que yo tengo, yo me di cuenta hace poco, no es RGB. Eh, ...porque ocupa cuatro cartuchos de colores. ¿Ya? Pero bueno, ¿toda esa explicación por qué iba? Ah, por la... ...por la... ...por la percepción del... ...claro, ya la gente que es daltónica ...en realidad tiene un defecto genético... ...que no tiene... ...un cono... Eh, ...de un cierto color. Entonces hay distintos tipos de daltonismo. Por eso eh, el daltonismo más común es que la, el, el daltonismo en que la gente confunde, la gente que es daltónica, confunde el color rojo con el azul. No, o con el verde, no, el rojo con el verde. Ya. Por eso, ustedes nos han hecho la pregunta por qué los semáforos en realidad no son verdes, la luz verde. Los semáforos modernos, los que son LED. ¿Se han fijado que no son color verde? sino que es como un azulado verdoso. Fíjense la próxima vez que anden por la calle, son como un azulado verdoso, ¿ya? No son verde Y es para ayudarle a la gente que maneja, eh, eh, que maneje y que es daltónica. Porque confunden el. A ver, rojo, amarillo. Confunden el rojo con el.. con el verde. Entonces puede ser es como medio azulado. ¿ya? No, y si hay neorescencia en todas partes, cosa que salgamos al... a... <risa> es por eso que los, la luz de los semáforos no es verde, como a uno le enseñaba en el colegio. Es como medio azulada. ¿ya? Fíjense nomás, los semáforos que son nuevos son medio azulosos. <risa> eh, es por eso. Pero, así como usted hizo la pregunta por los daltónicos, que le falta eh, un cono... ¿Existirá personas que tengan más conos de los que tenemos el resto de la gente? Y, y la respuesta es sí. Hay gente que tiene policromía. ¿ya? Hay gente que tiene conos que están sintonizados a otra longitud de onda. ¿ya? No, No es que vean en el ultravioleta y esas cosas, no. Pero, por ejemplo, sería como un rojo, algo intermedio entre el, el rojo y el amarillo, por ejemplo. Entonces es muy interesante. Yo, eh, de hecho, si lo buscan, eh, creo que se llama cuatrico. Eh, lo máximo que se ha encontrado es la cuatricromía, o sea, gente que tiene cuatro poblaciones de cono. Es interesante cuando esa gente que tiene esa cuatricromía le tiene como beta artística y pintan, por ejemplo, no pintan igual que las personas, como que eh, ellos describen a través de la pintura el, el mundo que ellos viven y su mundo es mucho más vívido que el de nosotros entonces donde se llama la atención que si hay como uno o dos casos de, de gente con cuatricromía que eh, sean pintores entonces cuando uno ve las pinturas de ellos son muy curiosas porque eh, especialmente en los bordes de las cosas uno puede decir ya por ejemplo esta imagen Aquí pasa como de un verde claro a blanco, pero no, ellos ven que en la imagen, en el borde, hay otras transiciones de colores. Entonces, como que sus imágenes tienen mucho más color. Y esa es una descripción de que ellos hacen del mundo, como que el mundo eh, está más enriquecido en colores que nosotros. ¿no? Y ellos, es divertido cuando, cuando ellos pintan, digamos. Eh, es como ellos describen el universo, así lo viven. Entonces se parece mucho a una película de. Uy, esta película antigua de Robin Williams. Que era una película que era respecto a cómo era la vida cuando se moría, entonces iba como un paraíso y, y era, había unos colores como muy vívidos. Ese es como el estilo de, de mundo que viven este tipo de gente. ¿ya? El, el, la experiencia del color es mucho más vívida, con mucho más matices. ¿Ya? <coughs> Bueno, pero esto es lo que ocurre en el laboratorio cuando uno usa un espectro fotómetro y mide longitudes de onda y mide absorbancia, absorbancia. Entonces, eh, entonces ya que tenemos un espectro, habría que preguntarse, bueno, eh, ¿cómo se determinó el, el este espectro de absorción para la clorofila ¿ya? entonces el, el profesor se hace estas preguntas y por suerte eh, eh, ahora una ventaja de la, de la internet es que uno, alguien publica algún libro por ahí que sale eso en alguna parte ¿ya? y por suerte uno ahora puede encontrar esa información y ponerla toda en una historia como puede ser una, esta clase entonces yo me hice la pregunta bueno, ¿y ¿a quién se le ocurrió ver el espectro de la clorofila por primera vez? Y como en el caso de la infrarrojo, seguramente fue en una época que no existía un espectrofotómetro para medir en longitud de onda. Entonces, ¿cuál sería como la manera científica de abordar el problema de la absorción? ¿Ya? ¿De qué longitud de onda es más importante? Entonces, aquí hay otro, elemento, otro experimento sumamente elegante y como todo el experimento elegante, es súper simple. Entonces, este señor, que se llama... Theodor Wilhelm Engelmann ideó el siguiente experimento, ya se sabía por ejemplo que las plantas emitían oxígeno ¿ya? ese ya era un hecho conocido, entonces había un, un, unas plantas como esta que, a ver por ahí debe salir el nombre uh, so... no, no sale, no? Ah, bueno pero esta, esta es una típica planta acuática de acuario así y ya se sabía que si uno las ponía al sol empezaban después de un rato a emitir burbujitas. Y también se conocía, burbujitas, eh, se conocía que esas burbujitas eran de oxígeno. ¿ya? Entonces él ideó el siguiente experimento. Bueno, si yo tengo, en, pongo una de estas alguitas y la pongo expuesta. A un eh, espectro de longitud de onda producto de que hago pa pasar la luz por un prisma, que eso también era un hecho conocido para la época. Y yo tengo unas bacterias que les gusta mucho el oxígeno, entonces, y el siguiente experimento con un biomarcador, por llamarlo así: <ríe> que es que puso unas bacterias que eran, tenían cierta movilidad lo puso eh, en este tanque y las bacterias van a tender a agruparse donde hay más oxígeno entonces después de un rato del experimento encontró que las la poblaciones de bacterias estaban más en mayor cantidad cerca del color azul y cerca del color rojo entonces él dedujo a partir de eso que había mayor fotosíntesis en estas partes del espectro de la luz visible ¿verdad? Entonces, nuevamente, un nuevo experimento sumamente elegante para, para mostrar que estos dos eh, zonas del espectro visible son importantes para la producción de oxígeno. Que eso es lo que uno puede concluir de este experimento. Todavía aquí uno no se conocía la estructura de la clorofila, ni mucho menos esta historia de la fluorescencia. Pero con esto, un experimento tan simple, se puede ver que eh, es súper importante, eh, esa longitud de onda en particular para la producción de oxígeno, que es lo que uno puede concluir de este experimento. Yo encuentro un experimento muy elegante, no sé si comparten mi emoción biológica, pero estas cosas como que me despiertan en la noche y digo, ah, estos son los momentos eureka de los científicos, una cosa pero tan simple, un diseño experimental tan simple, esto, esto ya es como, esto no es ciencia, esto es artesanía, ¿te fijan? Este ya es como el artesano científico que creó una obra monumental, súper simple. ¿no? Entonces, no nada mejor que un experimento simple y bien hecho. Entonces, básicamente la fotosíntesis, como ya lo mencionamos cuando hablamos de organismos autótrofos hace dos clases atrás, eh, todo el punto y, y lo que, a lo cual nosotros agradecemos a los organismos autótrofos que ellos nos dan el insumo para poder eh, producir energía que es la glucosa ¿ya? entonces todo el punto de la fotosíntesis es cómo pueden las plantas eh, primero que nada producir la glucosa entonces si nosotros lo pusiéramos estrictamente en términos químicos en términos de una ecuación química es eh, es la, eh, sería, la, la que, el, sería básicamente cómo es que se eh, fija el carbono atmosférico en una molécula de glucosa ¿ya? y eso es lo que hace la energía luminosa del sol ¿ya? Es básicamente la conversión de CO2 a, a la a glucosa y con la pérdida de oxígeno y eh, o sea no pérdida con la producción de oxígeno y agua ¿ya? y nuevamente tenemos esta historia que hay una sería una reacción de reducción de, eh, del CO2 y una reacción de oxidación del agua ¿ya? nuevamente es una reacción de tipo óxido reducción entonces al igual como vimos en la clase del otro día eh, físicamente donde se produce esto aquí está el mismo esquema muy bonito que muestra una célula vegetal ya, con eh, un cloroplasto y ¿qué es lo que, es eso que hay ahí? Qué parece, una mitocondria, ¿verdad? También tienen mitocondria en las plantas. Entonces hay unas, una, una un cloroplasto y hay básicamente dos reacciones que no, o sea, dos grandes reacciones a diferencia de lo que vimos con la mitocondria que habían como cuatro como cuatro etapas que no importaban. Y son las siguientes. Una de las que se llaman reacciones fotodependientes, que ocurren en los tilacoides. Y hay otra, que son las reacciones de fijación de carbono, que ocurre, que ocurre en el estroma, es decir, en el espacio que hay entre el tilacoide y la membrana. Antes, en los libros antiguos de biología, a esto se, se le llamaba el ciclo, de, el ciclo oscuro de la fotosíntesis. ¿Ya? Antes. Pero ahora ya no se le llama así porque esto ocurre igual en la luz. ¿ya? En presencia de luz ocurre igual, así que es un nombre incorrecto. ¿ya? Entonces, la... Entonces vamos actualizando un poco la lo... terminología de la biología. Ya no se llama la fase oscura. ¿ya? Es por eso que... Eh... Algunos pensaban que en la fase oscura... <coughs> También se producía este, esta cosa como de la respiración de las plantas, ¿sí? Entonces la, la gente, yo me acuerdo que en el campo, eh, como teníamos plantas tanto afuera de la casa como adentro de la casa, uno decía, no, es que en la noche no, no hay que cerrar las, las puertas porque las plantas respiran en la noche, ¿Ya? Entonces nos podemos ahogar. ¿No han escuchado eso, no? Ya eso es un medio, medio mito, ¿ya? <risa> Entonces aquí también tenemos nuevamente a actores ya conocidos, tenemos el ATP, la producción de ATP, y tenemos a la producción de NAT H. Eh, o sea, nicotinamida difosfato eh, reducido, digamos y tenemos los grandes actores por un lado tenemos eh, la incorporación del agua y la como estamos en la ecuación de hace un rato y la producción de oxígeno como desecho y la la incorporación de CO2 en lo que es la fase de fijación de carbono para producir el, los carbohidratos ¿ya? entonces contrariamente eh, a lo que algunos piensan a veces el, el oxígeno que producen las plantas no viene de la incorporación del, aunque uno tendría a pensarlo del CO2 en carbohidrato y entonces se libera oxígeno ¿no? sino que el oxígeno viene de la hidrólisis del agua ¿no? es un pequeño detalle que uno tiende a pensar ah, es que como incorpora CO2 el carbono pasa a formar parte del, de los carbohidratos y se libera el oxígeno. No, no eso no, no es así. ¿Ya? Entonces, esto sería lo que serían las reacciones dependientes de la luz. Nuevamente he puesto como ecuación. Entonces nuevamente tenemos el NAD, NADP más fósforo inorgánico más ADP y el balance de la ecuación con 12 moléculas de agua. Para producir finalmente oxígeno. El NADP eh, que va a ser importante para poder entregar esos protones más adelante. Y producción de ATP. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces aquí, <ríe> eh, los, la clorofila no está por ahí dando vuelta como si nada. Sino que la clorofila... Está presente en lo que se llaman los fotosistemas. Y en los fotosistemas, ya, llamamos que hay una, hay, eh, con, eh, primero que nada están en la membrana del tilacoide, son proteínas que están ancladas en la membrana, y a todo ese conjunto de proteínas le llamamos fotos, fotosistema y hay algunos que actúan como antena, que en este caso sería la clorofila, captando la energía de otro sol. Y otros simplemente se encargan de eh, transportar ese electrón eh, a otra molécula en una serie de reacciones eh, que actúan como enzima. ¿ya? Entonces, este es un esquema... Eh, digamos, súper general de la, de la fase luminosa que está ahí, en la parte de la izquierda del esquema, partiendo por el sol. Y aquí, si se fijan, este es un este es un gráfico de energía, mostrando que el, hay una gran energía que aporta el sol. Y esta sirve para una molécula que sea el absorctor primario de de esa energía subir su estado energético y eh, en este proceso eh, es donde se produce la fluorescencia es decir, empieza a entregar esa energía se produce aquí lo entrega a una cadena transportadora de electrones que nos vamos a entrar en detalle cuáles son las moléculas que participan y pasa de un fotosistema al otro esta, esta cadena transportadora de electrones y como pueden ver en el proceso, eh, hay eh, esta hidrólisis del oxígeno en el primer fotosistema y esta incorporación del hidrógeno al NADP. ¿ya? Y hay algunas moléculas claves como la ferrodoxina por allá, etcétera, etcétera. ¿ya? Pero esto es una visión súper general de lo que es la fotosíntesis. Ah. Entonces, ¿ya por qué está eso? Ah, porque aquí hay una, una, una animación eh, que muestra lo que le acabo de decir en palabras, ¿ya? De que lo que pasa en términos energéticos, recordemos que este es el eje energético, y las moléculas como van traspasando esa energía. Entonces, lo, lo que muestra aquí es que en realidad el fotosistema 1 como que hace un loop, ¿ya? ¿Ya? pero no vamos a entrar en detalle de cuáles son todas las proteínas que forman parte de esto. Entonces esto se parece mucho a lo que ya habíamos visto del transporte de electrones en la membrana de la mitocondria. ¿Ya? Entonces, al igual que lo que pasaba con la mitocondria, y esto es lo bonito que este mecanismo se repite en las plantas, o nosotros lo heredamos de las plantas hablamos en términos evolutivos, es que hay un transporte de protones y se produce una mayor concentración al interior del tilacoide, que en realidad todos estos tilacoides, como vimos en la primera animación, están conectados unos con otros, y a una diferencia de protones con respecto al exterior del tilacoide, que es ese espacio que hay entre el tilacoide y la membrana de la... Eh, del cloroplasto. Entonces aquí nuevamente se genera un gradiente y el que ustedes ya se pueden imaginar qué va a pasar con ese gradiente, ¿eh? que al igual que la mitocondria ese gradiente sirve para sintetizar ATP. Entonces aquí hay una animación eh, de lo que pasa con esos rayos. No es que esté hay una, un conflicto ahí, sino que simplemente quiere decir los rayos de luz. Y pueden ver todos los elementos, aquí viene el oxígeno, eh, se genera este gradiente de protones que es transportado, se libera el CO2. ¿ya? Y acá al final de todo este transporte de está nuestra amiga, la famosa molécula ATP sintetasa, que hace uso de ese gradiente. Entonces, este esquema, nuevamente tenemos el mismo esquema que vimos en la mitocondria, pero ahora... Lo tenemos en la membrana del, del tilacoide, donde está la misma molécula. Esta es una molécula muy conservada, digamos. ¿eh? Es la, básicamente es la misma molécula que, utilizando este gradiente de protones, puede realizar esta síntesis de ATP. ¿ya? Entonces, ah, aquí está lo que yo quería mostrarle, no sabía dónde estaba, pero que estaba en planta. Yo les mencioné que había una animación que se veía de la cosa, ahí está, pues, la animación. Pero no está, digamos, la imagen real, porque eso yo sé que se ha filmado. Pero básicamente, esto es lo que muestra que es una especie de molinillo, ¿ya? La ATP de sintetasa, que llegan los protones, llegan unos cuantos protones, lo hace girar, y por acá, entre el, por el lado eh, de la membrana interna del tilacoide, entra la ADP. Y entra el fósforo inorgánico para sintetizar, sintetizar ATP. Pero el que mueve el ATP sintetasa y que literalmente la hace girar como un molinillo es el gradiente de protones. Producido por esta cinta transportadora de protones básicamente que se mueve gracias al, al sol. ¿Ya? Entonces sería súper bueno tener ustedes como generación del futuro un motor basado en ATP asa, digamos o, perdón, ATP sintetasa ¿ya? entonces había, había que tener varias cosas sería una había que tener un gradiente una manera de generar un gradiente de protones habría que manera también de sacar el ATP para utilizarlo ¿ya? O sea, estoy seguro que se ha intentado hacer eso y se ha intentado hacer con nanotecnología también este tipo de cosas, imitar estos mecanismos. ¿Ya? Ya. Entonces, eh, en resumen, estas son todas las características del proceso que yo se los voy a dejar como para la estudia para la casa. Y la la parte que se llama eh, la fijación de carbono ocurre en el espacio en el, en el bueno si lo tuviésemos que llamar así parece como el citoplasma del cloroplasto aunque el cloroplasto no es una célula sino que es un organelo y ahí se produce la reacción de edificación de carbono entonces hay una así como teníamos el famoso ciclo de Krebs tenemos que ir a reducir eh, o sea, pasar de moléculas de muchos carbono a poco carbono en conjunto con la glicólisis tenemos aquí al revés pues pasar de poco carbono a tener moléculas de 6 carbonos que son las glucosas entonces eh, el ciclo de, de calvin si lo, lo pusiéramos como una ecuación sería eso que está acá arriba que tenemos este NADPH que ya sabemos de dónde viene, que en el fondo son los protones del NADPH eh, con consumo de ATP, por supuesto, que se ha producido ya, para eh, transformar el CO2, transformarlo en glucosa, que finalmente el, el alimento que no solamente le sirve a las plantas, sino que nos sirve a nosotros ¿ya? Y se puede dividir en tres fases. Una que es la absorción de CO2, que, eh, claro que sería acá, la, la fase inicial. Después de reducción del carbono, ¿ya? que básicamente a través de este agente reductor que sería el NADPH, ¿ya? Hasta producir finalmente una molécula de 6 carbonos que se llama la regulosa fosfato. ¿Ya? Este es un detalle de, de, del siglo de Calvin, y curiosamente, porque así en la naturaleza hay una. Esta molécula la rigurosa bifosfato es como la que se recicla en el, en el proceso y en esta etapa del proceso no es que el, al final del proceso se produzca glucosa, sino que salen moléculas de 3 carbonos de gliceraldehído 3 fosfato y después hay una enzima que los toma y los, y los pegotea para armar la glucosa. ¿Ya? Entonces el, es un ciclo pero cuyo producto final no es la glucosa, sino que es un ciclo que va iterando y salen moléculas de, de fosfatos que después son los precursores de la síntesis de glucosa y también otros tipos de carbohidratos en las en la células ¿no? Entonces, eh, bueno, pero eso es como súper en general los mecanismos que hay para la fotosíntesis en, eh, en las plantas. Pero no todas las plantas hacen la fijación de carbono de la misma manera. Entonces, por ejemplo, hay otros mecanismos que se llama la ruta C4, por ejemplo. Eh, a ver, creo que tengo por ejemplo eh, las pla hay, hay plantas que se llaman de tipo C4 y las plantas CAM un ejemplo de esas plantas por ejemplo son a ver, un ejemplo simple el, el aloe por ejemplo ¿ya? una planta que tiene una manera de fijar carbono distinto a, a un árbol por ejemplo eh, o otro tipo entonces, sé, ¿dónde difiere eh, respecto a la fotosíntesis? En la parte de la fijación de carbono. Entonces, acá hay otra molécula intermediaria que no es, no es la rigulosa fosfato, sino que es el oxalacetato. Y, y pasa por, por varios intermediarios. ¿ya? Y, y la fuente de energía... En, eh, en esta planta no solamente es el CO2 sino que también es esta otra molécula por eso se, se llama en un ciclo las plantas C4 porque utilizan el malato en este caso por ejemplo también como fuente para echar a andar el ciclo de Calvin ahora qué ventaja tiene esto para estas plantas en particular que se ocupa poco CO2 y poco agua. ¿ya? El gran problema es la fotosíntesis, como lo vimos anteriormente, que ocupa bastante agua. ¿ya? Entonces, por eso no es de extrañar que las plantas que ocupan este tipo de, de, de mecanismo de fijación de carbono, es decir, el que les va a permitir finalmente tener eh, glucosa para utilizarlo en otros procesos, eh, no es de extrañar que las plantas como los cactus, por ejemplo, la, o los aloe, eh, que hay, hayan desarrollado este metabolismo, les permita vivir en ambientes áridos con poca disponibilidad de agua. Ya, ya entonces, al igual que, mmm, que en el caso de la. De la respiración aeróbica, tenemos el siguiente problema: bueno, ¿cómo le hago para estudiar tantos detalles de los nombres de la enzima, de los intermediarios, qué sé yo? Ya Entonces, si tuviéramos parlante aquí, podríamos escuchar la siguiente cosa: que es aprenderse una canción. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar como tarea para la casa que se aprendan este video que hay en YouTube que es el video de una cosa que estuvo medio famosa aquí en, en, en Chile hace unos años, que se llama el, el Gangan Style. Yo creo que lo puedo hacer funcionar con esto. Up. No, eso no era. Ay. Bueno, va a tener que recurrir a la interfase teclado. Ahí está. Entonces mira, aquí hay un video que es muy bueno, que es del... que en vez de ser... gangasales, es fotosíntesis. No sé si se acuerdan de la canción. <risa> ¿Ya? Entonces aquí se lo, se lo voy a dejar encargado. Y que está en inglés. Sorry. Pero... No, es, es muy pegajoso. Entonces... Entonces, eh, toda la... Eh, está toda la descripción de la fotosíntesis al ritmo de Gangnam Style ¿eh? y en honor a los coreanos ellos también son coreanos, digamos, los que hicieron el video entonces habla de todo el proceso, del agua de lo, cómo los electrones van a los clorofila cómo se, se, tra se transmiten de un, com de un complejo de citocromos al otro, etcétera Así que se lo voy a dejar de tarea para que se aprendan las etapas de la fotosíntesis con música, ¿ya? Entonces, el profesor no tiene parlante, entonces nos puede traer la que tú a bailar aquí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, fotosíntesis, <risa> es el ritmo de la canción. ¿Ya? Entonces, se lo voy a dejar como para que lo estudien. Ah, bueno, y esta clase era media, media cortita, no, no lo había... No tenía tan larga, ¿ya? Así que esa sería la clase de hoy, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ya saben, fotosíntesis. Se los dejo para que lo estudien.